Muy bien, seguimos entonces con nuestro tutorial. Hemos hecho la sección quienes somos, también las secciones de llamada a la acción. Ahora vamos a ver a qué se refiere la sección área de clientes. Muy bien, vamos entonces a esta sección y como vemos se nos despliega aquí un área donde podemos poner un título. Pero antes vamos a ver a qué se refiere esta sección. Vamos aquí y vemos que esta sección se refiere aquí a la parte donde podemos poner los logos de nuestros clientes. Entonces vamos a ponerle un título, por ejemplo, Nuestros clientes. Vamos a darle Guardar y Publicar. Vamos a refrescar aquí. Y fíjense, hemos añadido un título ahí, Nuestros clientes. Nosotros podemos editar estos logos, se supone que estos logos son de nuestros clientes. Y eso lo hacemos a través de estos de estos widgets ok cada un, uno de estos widgets significa un cliente y en cada uno de ellos le estamos poniendo su logo por ejemplo en este primero fíjense aquí tenemos la imagen o sea el logo podemos eh, subir esta imagen o poner el, el enlace de esta imagen por ejemplo esta este es el enlace de esta imagen eh, además podemos poner aquí el enlace de la página web de nuestro cliente aquí donde dice enlace muy bien eh, este, esta imagen debe tener un aproximado de 130 por 50 píxeles. ¿Ok? Entonces nosotros podemos diseñar la imagen en cualquier programa de diseño. Y después de haberle dado las medidas aproximadas, como les digo, de 130 por 50 píxeles, podemos subir la imagen tal como ya hemos mostrado. ¿verdad? Le, le damos aquí subir y le damos aquí a subir archivos y buscamos el archivo en nuestra ...en alguna de las carpetas en nuestra computadora. ¿Verdad? Una vez subido el archivo ya podemos insertar ya la imagen en el widget. Bien. Entonces, si queremos, por ejemplo, eliminar un widget... ...podemos hacerlo también de aquí. Por ejemplo, yo quiero eliminar este tercer widget le expando el widget y le pongo aquí eliminar bien entonces ahí ya es eliminado si al contrario quiero más bien poner otros widgets para mi zona de clientes entonces le pongo aquí añadir widgets y aquí puedo buscar el widgets que es este de aquí serif widgets de clientes bien y puedo añadir todos los widgets que considere necesario para poder ir poniendo los logos de mis clientes. Muy bien, a esto se refiere entonces esta zona o área de clientes. Vamos a darle guardar y publicar. Bien, refrescamos aquí la, la página. Y bueno, ustedes ya saben cómo pueden hacer, pues, ¿no? para, para poder tener entonces todos los eh, los logos de sus clientes y a la vez que cada, al darle clic a cada uno de estos logos puedan redirigir a la página web de sus clientes. Muy bien, vamos a retroceder entonces ahora y nos vamos a ir acá a la sección nuestro enfoque. La sección nuestro enfoque se refiere a esta sección, a esta sección, acá tenemos características, etcétera, etcétera. Entonces aquí nosotros le vamos a cambiar por ejemplo para nuestra página web, en vez de características vamos a ponerle por ejemplo nuestros servicios. Pueden poner aquí ustedes los servicios o productos que ustedes ofrezcan a sus clientes vamos a darle por ejemplo aquí guardar y publicar y fíjense aquí refrescamos y fíjense ahí está apareciendo ya nuestros servicios vamos a seguir editando ojo si ustedes no desean que aparezca esa sección simplemente aquí marcan ocultar la sección nuestro enfoque le dan guardar y publicar y automáticamente esa sección se ocultaría ¿no? pero no queremos hacer eso vamos a más bien editarla aquí podemos agregar un subtítulo por ejemplo le ofrecemos, así, vamos a poner ya esto depende bastante de su creatividad bien, y la manera en que como tengan estructurada su, su diseño bien, entonces vamos a darle a guardar y publicar y vamos a ver cómo va quedando vamos a refrescar aquí bien como pueden ver ustedes estamos estamos editando esta sección ahora acá tenemos aquí tenemos fíjense estos iconos que ya vienen por defecto bien vamos a, a cambiar alguno de ellos por ejemplo este primero este primero está representado por este primer widget ok si expandemos entonces a, podemos ponerle un título por ejemplo y un y un texto por ejemplo, el título que se me ocurre por decir, servicios eléctricos, por decir, bien, ese es el título que le voy a poner a ese widget, le voy a poner un texto, por ejemplo... bien eh, además podemos ponerle un enlace eh, bueno previamente todavía no, no hemos creado una página para, para redirigir cuando nosotros hagamos o el cliente mejor dicho haga clic aquí en esta imagen se, se tiene que redirigir a la página donde se explica mejor esto Esta parte que hemos puesto servicios eléctricos Todavía no la hemos creado La vamos a crear después Pero por lo pronto les voy a decir Que aquí debemos poner el enlace a esa página Bien, la vamos a crear como les digo después Y vamos a regresar nuevamente a Retomar nuevamente este widget Para poder, el cliente al darle clic a esta parte Se redirija a esa página Muy bien Pero por lo pronto vamos a ir a solamente a señalarlo Y a decir que aquí, se, aquí podemos poner ese enlace eh, Bien, aquí Podemos poner el enlace de la imagen, de alguna imagen que tengamos ya subida a biblioteca de medios. O de lo contrario podemos subir una imagen. Vamos a subir una imagen. Bien. Voy a subir una imagen. Pero les debo decir que esa imagen debe tener las medidas de 150 por 150. ¿Ok? Yo tengo ya una imagen aquí prediseñada con esas medidas de 150 por 150 píxeles estamos hablando bien, ahí la tienen fíjense, esta es la imagen fíjense aquí el tamaño 150 por 150 bien, ya ustedes saben podemos darle un título a esa imagen por ejemplo, electricidad bien, esta es la URL de la imagen podemos poner una leyenda y bueno, vamos a insertar la imagen bien entonces fíjense acá está la url de la imagen lo que les, les estaba les estaba haciendo hincapié bien entonces vamos a subir ahí está fíjense ya está la imagen fíjense ven la ven ahí está si podemos acá si ponemos refrescar a ver pero primero hay que darle guardar y publicar no olvidar eso ahora sí le ponemos refrescar Fíjense, ahí está ya la imagen que hemos subido, ahí está servicios eléctricos, es el, el título que le hemos dado y el texto también está aquí, fíjense. Ahí está el texto que habíamos hecho. Ustedes pueden hacer un mejor texto, un mejor resumen de, de por cada servicio o producto que ustedes estén brindando. Bien, entonces ya como muestra les, les estoy enseñando cómo deben hacerlo y, cómo, y las medidas que debe tener esta imagen. Bien, y así podemos hacerlo para todos los demás widgets. Ustedes pueden añadir un nuevo widget si lo quisieran. Pueden añadir, por ejemplo, un nuevo widget. Este widget es serie Widget de nuestro enfoque. Entonces tendría que añadir este tipo de widget. ¿Verdad? Ahí está. O pueden eliminar, si ustedes quisieran también, pues, ¿no? Pueden eliminar, le dan clic aquí. ¿No? Le dan clic aquí. Y fíjense, se le despliega el widget y aquí ponen borrar. Y listo, están borrando el widget. Muy bien, entonces esa es la forma.